Esto es el TÚNEL DEL MIEDO. Un pasajero de avión quedó desconcertado después de ver lo que parecía ser un objeto que cambia de forma volando a decenas de miles de metros sobre el suelo. El canal de YouTube Disclose Screen T-Refar compartió las imágenes. Fue enviado por un turista alemán a bordo de un avión que afirmó que el OVNI acompañó a la aeronave durante 7 minutos. En el video, que fue grabado por una cámara Nikon P900 el día 28 de junio sobre Rice, Wisconsin, Estados Unidos, se ve un objeto iluminado blanco volando a una altitud mayor que el avión. El contorno del objeto parece ser similar a un dron o a una forma plana pero pronto comienza a transformarse y se alarga. Las brillantes luces blancas de la misteriosa nave se convierten en una figura en forma de I. Mientras el pasajero del avión intenta enfocar el zoom con el OVNI, vuelve a pasar de una forma vertical a una forma horizontal, según explica entonces discloses Scrine eh, Green Farm, lo que fue captado por la cámara podría ser una forma de vida basada en plasma sí, como usted escuchó que habita en las altas atmósferas superiores de la tierra tengo este increíble avistamiento dijo en un video por parte de un pasajero a bordo de una aerolínea de lo que parece ser un objeto que cambia de forma dice Tiss ¿Mm? casi parece que Está hecho de plasma. El único inconveniente de este video es que solo he podido obtener la calidad de 460 píxeles. Ojalá tuviéramos más, pero es suficiente. La altitud del avión está entre 3.000 y 10.000 metros de altura. Y este objeto se graba durante 7 minutos por encima de la altitud del avión y parece moverse junto con el avión. La gente va, dice, eh, a llamar a esto un ovni. Bueno, técnicamente lo es, pero me estoy inclinando más hacia que sea eh, una entidad biológica o una forma de vida basada en plasma. Sí, como usted escuchó, que vive en nuestra atmósfera superior. Las imágenes rápidamente se viralizaron entre la comunidad ufológica donde muchos ofrecieron sus propias teorías para explicar el avistamiento algunos estuvieron de acuerdo con la teoría ofrecida por el canal de youtube y dijeron que parece dice hiperdimensional una criatura extraterrestre que interactúa con nuestro espacio 3D puede parecer una locura o una teoría extravagante pero lo cierto es que hay posibilidades de que algunos ovnis sean realmente criaturas vivientes ¿Mm? un ex oficial de radio de la marina mercante de Estados Unidos dijo que se pasó gran parte de su vida investigando los fenómenos ovni y llegó a una conclusión que algunos ovnis no son naves de otros mundos sino criaturas vivientes que habitan los niveles más altos de la atmósfera de la tierra también creía que variaban en tamaño desde extremadamente pequeños hasta medio kilómetro de diámetro lo que sin duda concuerda con lo que ha grabado dice el turista alemán en el video entonces, si los cielos de nuestro planeta están constantemente poblados por criaturas ¿por qué no las vemos de forma regular? según creía, dice Constable siempre están ahí en grandes cantidades, simplemente no podemos verlos físicamente en su estado plasmático o natural ahora bien y qué nos dicen los escépticos como no puede ser de otra manera no están de acuerdo con la teoría extraterrestre creen que el turista podría haber enfocado una gota de agua grande en el exterior de la ventana algo ridículo sinceramente aunque no descartan que se trate de un efecto de luz provocado por este dice el solo ¿m? en la ventana y la óptica de la cámara y tú qué opinas sobre este increíble avistamiento ovni criatura extraterrestre o una gota de agua dice o un efecto de luz bueno personalmente sinceramente se ve a las claras estimados amigos de que esto no es un efecto de luz ni una gota de agua en la ventana exterior del avión. Es sin duda alguna un ser biológico de vida plasmática, algo desconocido totalmente para nosotros el día de hoy y que se ve en muy pocas ocasiones en el espacio. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta nota extraordinaria de El túnel del miedo y los espero en el próximo video programa.